ven No sé si a ustedes le avisan, pero eh, ahí estoy grabando, ¿sí? Y este, de esta manera le eh, dejamos para las chicas y los muchachos que querían pues, estar en esta, en esta eh, clase y no lo pueden hacer en forma eh, presencial. Bueno, ¿les parece que oremos y comenzamos? ¿Sí? ¿Les parece? Ahí donde estamos, hacemos una oración. Y estamos comenzando, ¿sí? Ahí yo les dirijo una oración y nos encomendamos al Señor. Y vamos que este es el encuentro número cuatro, si ¿sí? estoy bien, ¿no? El, el, sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Encuentro número cuatro. Sí. ¿Sí? Bien, bueno, sí. entonces oramos y ahí ya comenzamos. sí Señor, gracias por esta tarde, por esta noche que podemos estar juntos. Gracias por tu fidelidad, gracias por eh, los que podemos estar en forma... Eh, presencial virtual como lo estamos haciendo en este momento, gracias por la tecnología, gracias porque te pusiste tu mano de sanidad, gracias porque puedo estar bien Señor, gracias porque estás protegiendo a mi familia, a las familias de cada uno de nosotros y oramos por aquellos que están atravesando no solamente el COVID sino otras situaciones de salud que están complicando Señor. Yo te pido especialmente eh, por la salud de, de cada uno de los hermanos, de las hermanas de la iglesia que están eh, pasando adversidades, Señor. Te pido eh, por Oscar, que mañana va a ser intervenido. Señor, pones tu mano de, de sanidad también sobre él y esa sabiduría para los médicos que puedan intervenir de, la manera, eh, de una manera óptima, Señor. Te pido por eh, David Ures, que también va a ser intervenido, Señor, en, en esa en esa quebradura que estuvo en su codo, Señor, para que vos puedas este, también poner tu mano de vida. Y gracias porque hasta acá nos ayudaste y porque nos vas a seguir ayudando. Comenzamos en tu nombre, te damos a ti la gloria. Gracias Jesús por esta tarde en tu nombre. Amén. Amén. Amén. Bueno, acá, este, si ustedes me permiten, yo voy a intentar... Eh, mostrarles en la pantalla um, el, el cuadrito, ¿sí? Si me, si me dejan, voy a poner el cuadrito. Aguárdenme que la tecnología ¿Sí? me gusta, David, que no lo lo todo. Sí, decime. Eh, yo porque le quiero conectar la computadora a mi hija para que ella vea mejor y porque el teléfono mío por ahí se va un poco la señal del internet. Eh, para ingresar sí. con la computadora me dice, ingrese un código de reunión. Sí, es este. No sé si lo estás viendo vos. No, ¿Lo ves ahí sí, abajo? abajo? No, no, no. ¿Querés que te be, lo mande be, al...? B, corta, ZK, guión medio, ese es el... Sí. Mira, ¿querés que te lo mande al WhatsApp? Sí, porque estoy medio acá haciendo malabarismo. <risas> ver, esperemos un segundito que ya veo a ver si te lo puedo mandar al WhatsApp. Eh... Sí, porque es más, el, el teléfono tiene poco volumen y no se alcanza a escuchar bien con el teléfono. Por eso le quiero conectar la computadora para que no que pueda escuchar bien y ver mejor. Sí, mira, yo te voy a hacer... Te voy a poner una captura de pantalla. aguardame un segundito. Y ya te lo mando, ¿sí? Mirá. Hago esto. Esto que te voy a mandar, esa captura de pantalla, es ese código. Y ese código hace una cosita a vos. Ahí te lo estoy mandando a tu eh, WhatsApp. Cuando entras al Meet, ahí colocas ese código. B, corta, ZK, guión, C-A-J-G-G-Y-N, ahí está, ahí te lo mando. fíjate a ver si vos lo podés este, eh, configurar. Sí, ahí lo estoy copiando. Dale, si lo podés configurar, eh, con, yo también estoy con la computadora, con la computadora para mí es mucho más sencillo, eh, una porque me permite, por ejemplo, ahora quería yo mostrarles el, eh, eh, este, el archivo de bautismo, ¿sí? el bautismo, ahí está, bien, estamos todos ahí, ah, se me fueron las chicas, vamos a intentar a ver si, si pueden venir, si pueden volver, bueno, clase, curso completo, A ver si les puedo mostrar. Ahí está. No, no. intento. Ahí les comparto la clase, ¿sí? Creería que se tendría que estar viendo ahí. Partió la sí. clase, ¿Eh? ¿Se está viendo? ¿Eh? Ahí estamos, perfecto. Entonces, ahí tenemos este, eh, la clase número 4 que dice: ¿Dónde está el poder eh, para vivir la vida cristiana? ¿sí? Y si manose todo correctamente, creo que este, ahí tendríamos que estar viendo todo, ¿sí? Bueno, eh, esta clase tiene tres eh, objetivos, que es aprenda lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, descubra cómo el Espíritu Santo puede darle poder para vivir como un cristiano, reconozca la influencia del Espíritu Santo en su vida. Son los tres objetivos. Y el versículo clave está en Efesios 5, 18. ¿Qué les parece si buscamos ahí Efesios 5.18, ahí volvieron las chicas, muy bien, ¿cómo están? Se ve que está complicada la, la señal de internet. Bueno, buscamos Efesios 5.18, búsquenlo en la versión que ustedes tengan. Eh, acá, junto con la computadora hoy, está permitiendo tener varias versiones a la vez, así que esa es una pequeña ventajita que estoy teniendo. Eh, creo que algunos tenían la NTB, ¿Sí? Eh, y, o la Reina Valera, la Reina Valera dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, eso dice la Reina Valera. Y creo que la NTB, no me acuerdo de quién era que tenía la NTB, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. ¿Alguna vez ustedes vieron alguna persona que... Eh, se emborrachó, o no sé si ustedes han eh, sufrido el, el efecto del alcohol. ¿Lo han visto? ¿Han visto a alguien que está eh, bajo los efectos del alcohol? Sí, ¿no? Algunas personas que se alcoholizan eh, suelen ser pasivas, o sea, como que no les eh, no, no molestan a nadie, pero a otros no son tan pasivos, otros son un poco agresivos, eh, incluso hay personas que eh, eh, pierden eh, totalmente el control de sus actos y as arman muchos desastres cuando se emborrachan. Y es un poco lo que está diciendo ahí, más bien la, la NTV dice, si ustedes se emborrachan, les va a arruinar la vida. Ahí se nos está eh, metiendo... Deina, ¿vos también estás ahí? Ahí me, me decía Deina. Ah, bueno. Bien. Entonces... Ahí se pusieron, perfecto. Eh, entonces, este, eh, eh, este, esta, eh, este alegato que estaba dando Pablo ahí en Efesios, en, en, en esta carta a los Efesios, es justamente algo que nosotros vamos a tener en cuenta porque eh, el enfoque que da el curso sobre el Espíritu Santo tiene que ver con esa eh, energía que la podemos bien eh, estar eh, relacionando con la energía eléctrica. Eh, no sé si les pasó, pero la semana pasada tuvimos algunos cortes de energía eléctrica por la, eh, este, eh, el, la alta demanda, eh, sobre todo de, las, eh, de los aparatos de, de refrigeración, eh, por el calor que intenso que, que tuvimos. ¿sí? ¿En sus casas se cortó la luz la semana pasada? David me dice que no. hay se de ahí. Eh, se cortó la luz, ¿no? Sí, ¿no? Ah, pusiste sí, para la, poder tener... No siento, siento. Sí, no bueno, nos mandes el micrófono en la computadora. Ah, listo, listo, ok. Este, eh, y acá en, en casa se cortó la luz, el, sobre todo fue, creo que fue el, el viernes se cortó, ese día que hizo muchísimo calor, eh, se cortó, se cortó por casi cuatro horas, eh, en realidad lo que sucedió fue que una, eh, una central aquí de la punta se quemó y afectó a toda la línea, justo tocó también la línea de nuestra casa, y no tuvimos este, energía eléctrica por cuatro horas. Y obviamente eh, nosotros nos damos cuenta de la importancia de la energía, eh, tanto eléctrica como el gas o como el agua, nos damos cuenta cuando eh, no disponemos del servicio. Y ahí decimos lo que es. Por ejemplo, ahora nosotros estamos dependiendo de la energía eléctrica para poder tener esta comunicación virtual. Porque cada uno de nosotros tiene sus computadoras, tiene sus teléfonos, funcionan con Así, la conectividad a internet. Sí, bueno, con los, con la entonces, de internet, eh, todo, todo el, eso para nosotros nos, nos todo es todo muy, eh, no. muy útil y la energía está entre medio de nosotros. Ahora, fíjate que... El, el Espíritu Santo funciona eh, de una manera muy similar a cómo funciona la energía sí. ah, en bueno. nuestras casas. ¿eh? Sí. Y, y, y necesitamos prácticamente hoy para todo energía, para trasladarnos necesitamos energía, para comunicarnos necesitamos energía. Y el Espíritu Santo viene a ser esa energía que nos este, moviliza como cristianos. Por eso eh, el Espíritu Santo termina siendo fundamental y, y ser llenos del Espíritu significa estar vivos espiritualmente, significa estar completos en Dios espiritualmente. Acá, si ustedes se fijan ahí abajo en el apunte, tenemos tres versículos que están en el Evangelio según San Juan. A ver, lo vamos a buscar. Juan 14:26, Juan 16:8 y Juan 16 del 13 al 14. ¿Si ¿sí? ¿Les parece que los busquemos ahí? Juan 14:26, el Evangelio según Juan, San Juan. Este, capítulo 14, versículo 26. No sé si ustedes lo, lo tienen por allí. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Fíjense que dice ahí, en Juan 14, 26, dice... Ahí les voy a leer la versión eh, NTV, ¿sí? Dice, Juan 14, 26, Pero cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho, ¿sí? Fíjense, lo interesante de este versículo, que dice que el padre va a enviar a ese abogado defensor. Eh, la reina Valera, no sé si ustedes la tienen por allí. ¿Alguien tiene la reina Valera en su ahí en su casa? Está leyendo con la Reina Valera. ¿Alguien la sí. tiene? Eh, ¿cuál era? Sí. Sí. Sí. Sí.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 Vieron que la Reina Valera utiliza la palabra eh, el, el Consolador y habla sobre el Espíritu Santo. La NTB, que es la versión que yo les había leído al principio, dice, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo. ¿sí? La palabra original en griego es paracletos ¿eh? o paráclitos, que vendría a ser este, una serie de funciones entre ellas, obviamente como un abogado defensor, pero también como eh, un tutor, como un este, eh, un ayo, alguien que nos ayuda y ese es el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es ayudarnos en medio de nuestra necesidad. y 22, Ver al Espíritu Santo también en esa funcionalidad como nuestro abogado de defensor. Cuando nos mandamos alguna macana, necesitamos un abogado, necesitamos a alguien que nos eh, pueda estar ayudando en nuestra necesidad. Y esa funcionalidad la tiene el Espíritu Santo. ¿sí? El Espíritu Santo es este, eh, eh, alguien que nos va a estar ayudando. Hay otros dos versículos más que los tenemos ahí. Uno está en Juan 16.8, ¿sí? a ver si lo, lo tienen por ahí. Juan 16.8, según aquí la NTB, creo que es la que tengo acá, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El 14.26 nos decía que nos va a enseñar, que nos va a recordar, y acá enfatiza otra funcionalidad del Espíritu Santo que nos va a convencer, que va a convencer a todas las personas. Cuando habla del mundo, ahí está hablando de todas las personas. ¿De qué va a convencer? De pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿sí? Y por eso está interesante esto, porque el Espíritu Santo eh, nos enseña, nos recuerda, nos convence ¿sí? de que nosotros estamos necesitando justicia de Dios esta funcionalidad o esta función del Espíritu Santo es trascendental para que vos, yo y cada uno de los que vamos conociendo a Jesús podamos entender de que sin Jesús, este ¿Me están escuchando? Ahora sí Ahora sí, Ahora sí. sí, había sí. visto que se, que se me había cortado Sí, es mi, mi internet que está un tanto eh, ahí yo, yo estoy teniendo problemas con internet Pero bueno, entonces venía diciendo De que el Espíritu Santo es el que me convence ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a empezar a dar con mi teléfono A ver, creo que con mi teléfono voy a... Voy a tener mejor conectividad. Entonces, me convence el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseña. Y el otro versículo que tenemos allí es, o oh, en los otros versículos, Juan 13 y 14, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. O sea, si hacemos un breve resumen, que la pregunta que me hace ahí me dice, según estos versículos, ¿quién es el Espíritu Santo y qué puede hacer por nosotros? ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios y Él es enviado por Dios para enseñarnos, para recordarnos, para convencernos, para guiarnos. Fíjense que acá nos habla de que Él nos va a guiar a toda la verdad, ¿sí? nos va a decir todo, o yo de Dios, y lo que nos va a contar lo que puede llegar a suceder en el futuro. O sea, el Espíritu Santo viene a ayudar a, a, a cada persona que se acerca al Señor. Y por eso es tan importante esta, eh, esta actividad espiritual que el, el Espíritu Santo está haciendo con cada uno de nosotros. Es muy importante. Santo, eh, la verdad es que nos, nos da una satisfacción tremenda, porque vemos que el obrar del Espíritu Santo es maravilloso, tanto en vos como en mí, es maravilloso el Espíritu Santo. Vamos a el otro, eh, veo ahí que las chicas están anotando muy bien, este, eh, y, y mientras vamos este, eh, con los versículos también pueden ir anotando, ¿sí? Les eh, aviso... Y el otro en Romanos este, 8-9, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Corintios 3.16. ¿les parece? Primera de Corintios 3.16. mientras estamos buscando yo voy a intentar conectarme, por ahí si se corta un segundito es porque voy a intentar conectarme a eh, el teléfono para que no se me corte, la señal sí primera de Corintios a ver si puedo conectarme por acá espero no perder conectividad con ustedes Ahí estoy buscando el escuchando? Sí. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, se escucha. Listo, entonces ahí ya quedé con el teléfono. Gracias a Dios ahí se me conectó. Muy bien. Bueno, entonces, 1 Corintios 3.16, la Reina Valera dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el otro versículo que tenemos que buscar es, Romanos 8.9. Romanos 8.9 es el libro que está antes de Primera de Corintios. Y Romanos 8.9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Según estos dos versículos, y a razón de la pregunta que nos hace ahí, la respuesta casi como que cae de madura, ¿no? ¿Dónde reside ahora el Espíritu Santo? Y reside en cada uno de nosotros. ¿eh? Dice que vive, que mora, que hace su habitación, que convive con vos y conmigo, el Espíritu Santo. ¿sí? Acá en Romanos 8,9 dice, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. O sea, vos y yo venimos a ser la habitación del Espíritu Santo. Entonces, Él está en nosotros. Él está en vos, Él está en mí. ¿Eh? El Espíritu Santo, maravillosa presencia de Dios que comienza a estar en vos. ¿Y cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo está en mí? Que está en vos, que está en las personas que, que, que conocen al Señor. Bueno, es, más, es, es, es también bastante eh, notable esto. Porque, ¿cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo está morando en mí? Cuando comienza a hacer esa funcionalidad, esa funcionalidad que habíamos leído antes, cuando me comienza a enseñar, cuando me comienza a recordar, cuando me comienza a guiar, el Espíritu Santo, y todo lo que va a venir de parte de Dios, para mí, ahora ya no va a ser este, una, eh, una sugerencia o no va a ser una influencia, sino que todo lo que va a venir de parte de Dios para mí va a ser sumamente importante y va a ser trascendente para mi vida. Por eso el Espíritu Santo está en mí cuando yo comienzo a escuchar más a Dios. Y esa es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo está residiendo, que está morando, que está habitando en mí. Entonces eh, yo comienzo a sentir esa esa presencia del Señor por eso lo otro que este, vamos a ver ahora es qué valor tiene que el Espíritu Santo viva en mi vida en tu vida, en nuestras vidas ¿sí? y ahí vamos a buscar en Juan 14 16 y 17 otra vez el Evangelio según San Juan capítulo 14 ahora los versículos 16 y 17 ¿Sí? fíjense que el Evangelio según San Juan es una de las grandes referencias que tenemos este, para conocer, para eh, aprender acerca del Espíritu Santo y el, el Evangelio según San Juan versículos 16 y 17 del capítulo 14 dice lo siguiente dice, está hablando en primera persona Jesús y dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es lo que sucede, no sé si te pasó a vos, este, pero seguramente que te habrá pasado, cuando le querés contar... Este, lo que Dios está haciendo en, en tu vida a otra persona y la otra persona no te entiende. No entiende las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Te pasó que le quisiste hablar a una amiga, a un amigo, algún compañero, vecino, pariente, este, y le quisiste hablar de Dios y esa persona es como que está en otra sintonía, como que no entiende lo que estás diciendo. Como que vos estás hablando de una cosa y, y esa otra persona no termina de entender. ¿Te pasó esto? Sí, sí. sí, ¿no? Bueno, y esto es lo que está diciendo acá este, eh, eh, el, el, este pasaje. Dice que Dios, que eh, Jesús iba a rogar al Padre y Él nos iba a dar este paracleto para que esté con nosotros para siempre. Este ayudador, este abogado defensor, este, este, eh, eh, este tutor espiritual, el Espíritu Santo, eh, el, al cual dice el mundo, las personas... Este, eh, que no conocen a Dios no lo pueden recibir porque no lo ven, no lo conocen pero vos y yo sí lo conocemos porque está con vos está conmigo y seguirá estando con cada uno de nosotros ¿eh? por eso el valor del Espíritu Santo es que él comienza a ser nuestra energía como dijimos al principio, él comienza a ser esa eh, influencia tan pero tan notable que vos y yo comenzamos a tener comunicación con Dios a través del Espíritu Santo. Dios comienza a enseñarnos a través del Espíritu Santo. Dios comienza a guiarnos a través del Espíritu Santo. Dios comienza a mostrarnos lo que necesitamos este, ir cambiando a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a ser ese nexo que nos comunica con Dios, que nos comunica con, con, con Jesús. Y, y, y, y como el Espíritu Santo es el mismo Dios también, nosotros comenzamos a tener una comunión totalmente diferente con Dios. Por eso es notable lo que el Espíritu Santo hace con vos y conmigo. Ese valor no lo podemos dimensionar. El, es es tan, tan increíble lo que Dios hace con vos, conmigo, con cada uno de nosotros, que este, el Espíritu Santo termina siendo una influencia que, que no la podemos soslayar en cada uno de nosotros. Vamos a leer ahora... Este, Primera de Tesalonicenses 5.19 y Primera de Corintios 3.1 al 3, ¿sí? Ahí vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5.19, es muy cortito ese, ese versículo. Primera de Tesalonicenses 5.19, es súper cortito. ¿eh? La Reina Valera dice, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Dice, no apaguéis al Espíritu. Y acá nos da la idea como que el Espíritu Santo es como un fuego. ¿Alguna vez hicieron un fuego? ¿Hicieron alguna vez fuego? Para hacer algún asado, para hacer alguna... ¿Sí, David? ¿Sí? sí ¿Ustedes, sí, chicas, lo hicieron sí. alguna vez? Sí. ¿Eh? ¿Hicieron fuego? Viste que el fuego, eh, sobre todo cuando lo hacemos eh, este, controlado... Eh, se va avivando o se va apagando de acuerdo al combustible que le vamos colocando. ¿no? Si le ponemos mucha madera, el fuego se va a hacer bien grandote. Si le ponemos muy poquita madera, el fuego este, se queda ahí como controladito. Y si dejamos de poner madera, se consume todo lo que está ahí y el fuego se apaga. ¿no? Y acá me dice que yo no lo tengo que apagar. O sea, que es como que tengo que seguir alimentando. El fuego. Tengo que seguir colocando ramas, tengo que seguir colocando este combustible para que ese fuego no se apague. Y después, Primera de Corintios 3, 1 al 3. Fíjate, Primera de Corintios 3, 1 al 3. Ahí lo vamos a, a leer. Fíjate, ahí te lo voy a leer con la NTB. A ver si la, la tengo por aquí a la NTB. Estoy buscando a la NTV. Eh, todos ¿Lo encontraron a Primera de Corintios 3, del 1 al 3? Sí, sí. Bueno, eh, ahí está. Se los leo en la NTV. Dice así: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no estáis preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Por qué? tiene que ver este versículo con el de no apagar el Espíritu Santo. Porque en realidad, ¿cómo apagamos el Espíritu Santo? Cuando nosotros alimentamos más nuestra naturaleza pecaminosa. Y acá nos da un ejemplo. Por ejemplo, acá dice, yo les quise hablar como a personas espirituales, pero les tuve que hablar como este, si fueran niños en la vida cristiana, dice este, esta versión. ¿sí? Eh, eh, algo parecido, la, la reina Valera habla de también algo similar, ¿no? Dice, eh, si no como a carnales, dice que les tuvo que hablar, ¿eh? como que le tuvo que dar a beber leche. Y esto del Espíritu Santo y de no apagar el Espíritu Santo tiene que ver con cómo alimentamos la espiritualidad o el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo voy a estar este, viviendo eh, en mis eh, antiguos... Este, eh, códigos de, de, de vida, eh, con mi eh, eh, antigua naturaleza pecaminosa y alimento mi antigua naturaleza pecaminosa, lo que estoy haciendo es apagar al Espíritu Santo. Le estoy dejando de alimentar esa llama del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo en mi vida y comienzo a enfriarme espiritualmente. Eh, es, esa sería la, la, la postura de ir apagando el, el, el, el Espíritu Santo. Que es lo que me dice Tessernicenses, este que no lo hagamos, porque si lo hacemos, en realidad los únicos que perdemos somos nosotros porque nuevamente volvemos a caer en los errores que teníamos antes de conocer a Jesús. Y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Eh? Dice celos y contiendas, la, la Reina Valera, la NTV habla de algo parecido, este, cuando en realidad yo tendría que estar creciendo espiritualmente y no este, eh, apagando el, el fuego del Espíritu Santo. ¿eh? Por eso, ¿cómo este, apago, cómo le impido que el Espíritu Santo trabaje en mí, que trabaje en mi vida? Y lo impido cuando dejo de buscarlo, cuando dejo de buscar a Dios, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la Biblia, cuando dejo de, de tener comunión con el Señor. Entonces, ahí comienzo a apagar el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo, cómo lo avivo? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo le.? le proveo ese combustible cuando comienzo a orar, cuando comienzo a buscar a Dios, cuando empatizo en las cosas de, de, del espíritu, cuando me, me pongo este, a, a, a tener una vida espiritual mucho más fuerte, y entonces eso realmente va a comenzar a hacer que el Espíritu Santo en mi vida sea mucho más influyente que en otras etapas cuando dejo de buscarlo. Y eso... Este, eh, en, en definitiva, está haciendo caso al consejo, hermoso consejo que me da Primera de Tesalonicenses 5:19, de no apagar al Espíritu Santo. ¿sí? Y el otro versículo que tenemos acá es el Efesios 5:18, ¿eh? que creo que este, ya lo habíamos leído. Efesios 5:18 dice lo siguiente. ¿eh? Fíjate, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, que es el que habíamos leído al principio. ¿sí? Ahora, este, me hace una pregunta acá en el apunte, no sé si lo tenés por ahí el apunte, si no te lo leo acá desde, desde lo que tenemos aquí, dice, de acuerdo a este versículo, ¿cuál es la diferencia entre tener el Espíritu Santo viviendo dentro de mí y vivir llenos del Espíritu Santo? Pablo traza una comparación entre la embriaguez y ser llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Sí? Lo que me está diciendo acá es que yo me puedo embriagar o tomar mucho alcohol, sobre todo en estas fiestas hay personas que han tomado muchísimo alcohol y han quedado bajo de los efectos del alcohol, pero ese no es un buen consejo. La diferencia de tener el Espíritu Santo este, eh, viviendo dentro de mí y de ser lleno del Espíritu Santo es que. Este, ser lleno del Espíritu Santo es cuando yo realmente me lleno como aquel que se llena con este, bebidas y, y, y, y, y bebe y bebe y es como que nunca para de beber. Bueno, eso sería la, la analogía de, de alguna manera, ser llenos del Espíritu Santo. ¿eh? Eh, esa, esa comparación entre la embriaguez, viste que el que eh, está borracho como que quiere seguir tomando el que está borracho es como que no tiene control de lo que, de lo que está haciendo. Y, y, y eso que es malo para mi salud con el alcohol es buenísimo para mi salud espiritual con el Espíritu Santo. Si yo no, este, le, eh, si yo no, no, no dejo de, de querer aún más de Dios, porque cuando me lleno de Dios este, es como que me emborracho de Dios, si se podría usar esa analogía, y quiero más de Dios. Y ser lleno del Espíritu Santo es justamente este, buscar más de Dios. Es algo parecido a lo que nos está pasando ahora. ¿sí? Ustedes fíjense que hoy, un miércoles de 19 de enero, a las 20 horas, ustedes están eh, conectándose a una videollamada para poder estar completando un curso. Y, y lo están haciendo porque ustedes quieren de Dios. Porque ustedes quieren este, cumplir este mandato del bautismo, pero también están buscando de Dios. O sea, esto que estamos haciendo está demostrando nuestra hambre de Dios. Y esa hambre y esa, esa sed de Dios se multiplica y yo puedo aún ser aún más lleno si sigo buscando de Dios. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con la oración, lo hago con la búsqueda del Señor, lo hago con, con la lectura de la palabra, lo hago con este, las reuniones, lo hago... Y digo, Señor, yo quiero aún más de ti. Hay un dicho, no sé si ustedes lo, lo escucharon, que lo dice el pastor Aníbal, si hay más, lo quiero. Y es algo de lo que Dios este, eh, eh, nos marca a nosotros. Dios siempre tiene algo más para vos, tiene algo más para mí. Y cuando yo lo busco, Dios no es escaso. Dios no me dice, bueno, mira, no, me alcanzó solamente para darte una partecita hoy, este, eh, esperad la lo que te toca mañana. No, Dios me va a seguir dando. Dios no, no, no me va a poner un límite eh, con su presencia, con el Espíritu Santo. No, Te va a decir, querés más. Ah, yo quiero que vos tengas mucho más. El Espíritu Santo va a seguir llenando mi vida. Por eso, este, esa diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es una diferencia maravillosa. Es una diferencia que hace... Eh, aquella persona que se anima y que dice, yo, yo quiero más de Dios, yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su este, guía, yo quiero más de su espíritu. ¿eh? Eh, y, y dice, eh, ahora el, la pregunta que sigue, dice, ¿de qué manera somos llenos del Espíritu Santo según los versículos siguientes? ahí nos vuelve a llevar al Evangelio según San Juan. Ahí buscamos San Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. ¿Eh? Si alguno se, se anima a leer, lo escuchamos. Porque estoy hablando todo yo, me parece. Sí, a ver el si yo... día, El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Qué tremendo esto, ¿no? La reina Valera dice, este, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué maravilla. Algunos este, historiadores y, y comentaristas bíblicos y exegetas bíblicos eh, creen que cuando Jesús dijo esto, <coughs> estaba este, frente a una fuente de, de agua. Eh, recuerden ustedes que en, en, el, en el tiempo de Jesús, no tenían agua corriente en las casas, sino que tenían que ir a buscar a las diferentes fuentes, a los diferentes pozos, y, y Jesús estaba frente a una fuente, una fuente natural, un pozo natural, una vertiente de agua, y este, él les estaba diciendo, haciendo esa analogía, para, para algunos dicen que él estaba justamente enfrente de una de estas fuentes, y él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿sí?, y, y, y busque eso, ¿sí? Y, y el otro versículo que tenemos ahí es Mateo 5, 6. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Sí? Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué maravilla este, este versículo también, ¿no? El que tiene hambre y sed de justicia de Dios, que es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, a mostrarnos la justicia de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia dice que va a ser saciado. Y entonces me pregunta acá, ¿de qué manera somos llenos del Espíritu Santo según esos versículos? Buscando de Dios, buscando de, de la justicia de Dios, buscando de ser llenos con ese agua viva de Dios, ese agua viva de Jesús, ese agua viva de, de, del Espíritu Santo. Yo puedo ser lleno solamente buscando. ¿eh? Dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice la NTV. Entonces, ¿cómo soy lleno? Buscando. Buscando. Hay otro mm, versículo ahí que está en Lucas 11, de el 9 al 11. Mira lo que dice Lucas 11, los versículos 9 al 11. ¿Sí? ¿Lo tienen por allí? Sí. ¿Se animan a leerlo? Sí. Dale, a ver. La NTB dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les pide un huevo? Claro que no. Y el 13 dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y mira, hasta el 13 lo podemos leer porque está muy interesante. El Espíritu Santo nos, eh, eh, nos es dado cuando nosotros lo pedimos. Y me gusta lo que dice la NTV, al que nos estaban leyendo, porque la NTB me da el sentido, ¿no? Me dice que yo tengo que seguir pidiendo, yo tengo que seguir buscando, ¿eh? yo tengo que seguir este, eh, eh, llamando, porque eh, es constante, no es de una sola vez, es constante, yo puedo seguir pidiendo, puedo seguir llamando, puedo seguir buscando, porque en esa búsqueda voy a encontrar, en esa búsqueda el Señor me va a, estar contestando, y no me va a estar negando el Espíritu Santo. No me va a estar negando esta experiencia maravillosa de ser lleno del Espíritu Santo. Y hay el, el, el último versículo que tenemos aquí, que está en Hechos 1.8. ¿sí? A ver, buscamos a Hechos 1.8. A ver si lo encontramos. Dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo viene sobre vos, viene sobre mí, viene sobre cada uno de nosotros, desciende y nosotros nos transformamos en testigos. El Espíritu Santo viene para que nosotros podamos compartir nuestra fe. ¿Eh? Dice, ¿ahí cómo piensa que el Espíritu Santo lo puede hacer más valiente para compartir su fe? Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, a mí se me eh, enciende una llama de querer comunicar, de querer comunicar lo que Dios hizo por mí. Entonces, esta es una hermosa señal que nosotros tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Comenzamos a hablar del Señor a todas las personas, no importa el lugar. Acá nos, este, hasta nos sitúa como si fuera este, eh, de adentro hacia afuera, ¿sí? porque comienza a hablar de, de Jerusalén, habla de Judea, habla de Samaria, como si fuera nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, y hasta lo último de la tierra. Bueno, para eso viene el Espíritu Santo, para que vos, para que yo, podamos transformarnos en personas que comuniquemos que Jesús tiene un plan mejor para cada uno de los habitantes de esta tierra. Jesús tiene un plan de sanidad, tiene un plan de salvación, Jesús tiene un plan de restauración, y para eso vino el Señor. Y, y, y es maravilloso porque si leemos todo el libro de los hechos, las personas que fueron llenas del Espíritu Santo fueron personas que comenzaron a comunicar que Jesús vino para este, algo algo mucho mejor para las personas. ¿Qué es lo que Jesús hizo con vos? ¿Qué es lo que Jesús hizo conmigo? Entonces, eh, cuando soy lleno del Espíritu Santo, una de las mejores señales es que yo comienzo a ser un testigo vivo. Eh, alguien que comunica de Dios. Alguien que habla de Dios. Alguien que en su eh, vocabulario tiene la palabra Dios casi como incorporada y que... Este, es un, un, un embajador de Dios Frente a todas las personas Y para eso viene el, el Espíritu Santo Para darme esa posibilidad Y esa valentía Para poder comunicar De que el Señor tiene un plan mejor Para cada uno de nosotros eh, Es maravilloso el Espíritu Santo El, el Espíritu Santo eh, Es, es, es la, la, este, la, la manifestación de Dios En mi vida De una manera eh, este, eh, Sobrenatural Y y yo quiero que cada uno de nosotros podamos ser cada día más llenos del Espíritu Santo. Ahí nos eh, eh, da una pequeña tareita con dos preguntas. Nos dice, piense en la persona que sea más difícil para usted amar en su vida. Ahora piense sobre el peor hábito que le gustaría romper. Eso es un hábito personal. ¿Cuál es la persona a la cual le gustaría compartir esta nueva vida que Jesús le dio? El Espíritu Santo puede darle poder para hacer lo que usted no puede hacer solo Y ahí me dice, identifique cualquier vacilación o cualquier duda que usted tenga sobre eh, estar lleno con el Espíritu Santo. Y lo segundo dice, ¿qué versículo fue el que más le impactó en el estudio de hoy y por qué? ¿Sí? Esto es para que lo podamos responder para la semana que viene. Pero lo interesante es que tanto vos como yo nos podamos embarcar, nos podamos sumergir en una búsqueda del Espíritu Santo más profunda, una búsqueda de la presencia de Dios más profunda, porque lo que realmente va a ser la diferencia es que vos y yo seamos llenos de la presencia del Señor, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de esta eh, maravillosa experiencia con el Señor ¿Eh? y eh, por eso vamos a estar orando. Antes de orar, me gustaría darles lugar si es que se pudo entender bien todo, si no se cortó, si el este, eh, el, el estudio del día de hoy ha quedado claro, o si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta, algo no se entendió? No, no se no, entendió creo, todo. No, no, no, no. Se entendió todo, perfecto. Bueno, ¿no se cortó, no se terminó cortando al final? No, no, no. Bueno, bueno, me, me alegro y, y espero que esto funcione. Yo la semana que viene... Voy a estar de vacaciones, eh, pero eh, no obstante, voy a estar eh, a las 8 de la noche, eh, voy a estar con ustedes, voy a eh, eh, tomar esos, esos minutitos para que podamos estar comunicados, ¿sí? Porque no quiero cortar esto. ¿eh? Así que lo, la semana que viene lo mismo lo vamos a volver a hacer. Bueno, yo digo por fe voy a estar de vacaciones porque este, Fernanda, mi señora, empezó el... el Domingo empezó con los, los síntomas y hoy ya está mucho mejor. Así que si ella se mejora y si ninguno más se nos enferma en la familia, el, el lunes estaríamos este, tomando unos días de vacaciones, unos 10 días de vacaciones vamos a estar. Pero eh, donde estoy, el lugar donde voy a estar, eh, preparo la, la, la clase y lo hacemos como el día de hoy, así en forma virtual, así no perdemos, ¿sí? así continuamos. Por eso no les hablo de suspender nada, solamente... Eh, hacerlo en forma virtual. ¿Les parece que lo podamos hacer así? Sí, sí, sí. No hay problema. ¿No no. ¿Sí? Bueno, yo estoy orando para que todos podamos estar bien y oro por ustedes también. ¿Ustedes no han sido afectados por el COVID en estas, en estas horas, en estos días? Sí, sí. ¿Ustedes sí? Sí, ¿No? sí? sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y les ha dado con, con, con muchos síntomas o no? Eh, yo leve, mi hermana es la que ha estado más... Ah, ¿sí? Hasta después del alta, sí, sí. Ah, bueno. Con un poco de fiebre, dificultad para respirar. Ah, con dificultad para respirar. Sí. ¿Sí? ¿Y, ¿Y tenías una, un oxímetro para poder estar controlando la, la saturación? Eh, no. no, no tenía nada de eso. Oh. Pero bueno, gracias a Dios, hoy estás mucho mejor. Sí, estoy mejor y espero seguir mejorando, que no recaiga otra vez. Sí, bueno, pero bueno. ¿Y vos, David, te, te afectó el COVID? No, no. gracias a Dios, oh, sí. eh, mi familia y yo, hasta ahora, no, no. Y si lo tuvimos, jamás nos enteramos, pero creo que no, no nunca. no bueno, gracias sí. a Dios, Seguimos estamos seguimos orando este, para que esto no pase, ¿sí? para que no les, no les toque. ¿sí? Nosotros, eh, yo, en mi caso, me tocó la semana pasada, como les conté, que fue bastante eh, corto porque fue ese miércoles y parte del jueves y después ya me bajó la fiebre, pero la fiebre fue fuerte eh, esos días. Y a, a Fernando, a mi señora le pasó muy parecido, pero comenzó el domingo. Y estamos ahí expectantes y orando para que no les pase más a los chicos. Y bueno, eh, por eso eh, ahí estamos viendo de salir después del, del lunes para dar este espacio de, de tiempo para que ninguno se contagie más, que no queremos. Pero bueno, hola. tenía, tenías, la, la vacuna, ¿Tenías las vacunas? ¿Tenías sí, las vacunas? Si... Sí, sí, sí. Los cuatro. Los cuatro tenemos las dos dosis eh, de los Y gracias a Dios yo creo que por eso fue leve. Por eso fueron horas de fiebre eh, y después ya como que el cuerpo asimiló y ya comenzó la, la lucha este, y la, la recuperación. Claro. Eh, gracias a Dios, es, ella, eh, yo estuve unos días con mucho dolor de garganta y después ya se me empezó a aclarar, aclarar. Hoy, por ejemplo, ya no tengo nada de dolor. ya Hace este, tres días que no estoy tomando nada de ibuprofeno ni nada porque el cuerpo ha restablecido su funcionamiento normal. Y yo creo que eh, algo parecido le está pasando a ella. Y bueno, con los chicos, lo único que les ha tocado es como si tuvieran un pequeño dolor de garganta, nada más. Y, y, y nada más que eso. Pero bueno, oramos. Y, y sabemos que Dios dio es nuestra agilidad. Leve. Sí, sí, sí, sí. Eh, agradecemos muchísimo, Señor, por esto. porque solamente fueron síntomas que no que no conllevaron ningún peligro. Eh, así que, que bueno. ¿Les parece que oremos? ¿Eh? Y después voy a subir esta, esta clase para los chicos que no pudieron conectarse. Así los pueden tener y, y, y es mucho mejor que la podamos grabar. Qué bueno que se pudieron conectar todos con, con este Meet. Vamos a tratar de seguir usando este esta misma, eh, esta misma conexión de, de Meet. Para eh, la próxima, el próximo miércoles, así podemos seguir grabando. ¿Les parece? ¿Oramos? ¿Sí? sí. Dios, gracias por esta tarde, gracias por este momento que podemos compartir, gracias porque cuando empezamos a estudiar sobre el Espíritu Santo, Señor, comienza eh, a generarse en cada uno de nosotros una expectativa. Una, un hambre, una, una sed, como decía ahí tu palabra, Señor, el que tenga eh, hambre y sed de justicia, el que tenga sed, que venga a ti y beba, Señor, dice, eh, y de su interior van a correr ríos de agua viva. Por eso, Señor, oro para que en mí y en cada uno de nosotros el Espíritu Santo pueda estar siendo cada vez más potente, cada vez más fuerte y que podamos ser llenos, llenos de una manera única, especial de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, oramos, oramos para que nos puedas estar dando esa valentía, esa convicción de que, eh, eh, de que podemos comunicar tu mensaje, Señor, eh, como leíamos en estos versículos, que el Espíritu Santo nos recuerde, que nos enseñe, que nos guíe, que nos eh, ponga eh, eh, en sintonía contigo, Jesús, y que podamos estar atentos a cada situación, Señor, gracias, porque nos estás ayudando. Gracias porque estás cuidando nuestra salud. Gracias porque estás cuidando nuestra espiritualidad. Y gracias, Señor, porque en este tiempo nos estás mostrando de que somos tus hijas, somos tus hijos. Somos aquellas personas que somos amados por ti, Señor. Y gracias porque nos estás tocando. Y, Señor, oro para que nos llenes de tu presencia, que estos días sean días de, de esa frescura en el Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser llenos de esa, de esa energía celestial, de esa energía espiritual tuya, Señor. Que el Espíritu Santo nos, nos toque, que nos eh, transforme, que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre el camino a seguir. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos en esta semana, ayúdanos a poder encontrarnos la próxima semana, Señor, y, y ya poder estar eh, casi finalizando este, este curso. Y gracias porque hasta acá nos ayudaste, y porque nos vas a seguir ayudando, en tu nombre Jesús, amén, y amén, amén, amén. amén. chicos, que el Señor les bendiga, y bueno, este, esperamos poder eh, encontrarnos el próximo, eh, el próximo miércoles, eh, y que, que podamos tener conectividad y, y la conectividad funcione bien, yo creo que voy a tener buena conectividad porque el lugar donde alquilamos eh, me han prometido que tenía buena conectividad a internet y si no me la voy a seguir dando con el celular y ya está. No va a haber problemas. ¿eh? De una u otra manera vamos a tener la clase. ¿Les parece? Bien, bien. Sí. Bueno, sí. bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias este, a los galicia ahí que le pusieron toda la onda. Gracias a las chicas Gutiérrez que estuvieron ahí presentes. A, a David ¿eh? ahí y a los que nos, nos van a estar viendo porque para ahí no pudieron estar conectados en forma este, virtual. Que el Señor los bendiga, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, ¿sí? Bien. Gracias. Nos vemos. Chau, David, gracias. No, bendiciones. Bendiciones. Gracias Un abrazo. Por allí. Chau, chau. Chau.